Este lunes nace una nueva estrella en Chilevisión. Un niño que dará todo por ingresar a la escuela ninja. ¡Estudiantes! ¡Estudiantes! ¿Saben qué? Estoy seguro de que los tres seremos muy buenos amigos. ¿Sí? Desde este lunes no pararás de reír con Rantaro y sus amigos. Escuela jamás fue tan entretenida como la escuela ninja de Rantaro. Desde este lunes a las 5 de la tarde, Chilevisión lo tiene.